Hola, ¿qué tal? Estimados seguidores de Aldia.com.es, sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Estamos ya a la cuenta regresiva de las clases presenciales aquí en la costa. Ya faltan eh, pocos días, el 6 de mayo, 6 de mayo ya eh, inician, eh, será el primer día de clases presenciales en el Ecuador después de dos años de virtualidad. Así que vemos ya cómo las librerías, las papelerías ya están, eh, ya se han abastecido de todos los útiles escolares y ya están eh, creciendo pues la demanda de las ventas. Aquí nos encontramos con Gina Lord, ella es coordinadora de Mundo Office, quien nos va a comentar un poquito, nos va a, a, a dar a conocer un poquito cómo están los precios. Primero coméntanos Gina, eh, cómo está la demanda de útiles, vemos que ya han llegado pues varias personas a cotizar precios con la lista de útiles y a comprarlos. Coméntanos un bueno, primeramente, este muy buenos días, bienvenidos. Eh, la demanda se está dando por el momento de poco a poco la influencia la afluencia de los de como de los, de los papitos, de los papitos, de los papitos para de familia, ya que eh, dos años anteriores estuvimos con lo que es virtualidad, las ventas sí fueron un poco bajas, ya se está dando poco a poco. Las ventas están, como dice, de lo está que vienen. Llegando. Claro que sí, están ya aumentando de a poco lo que es. ¿Cómo ha sido esta esta semana eh, ¿Regular, baja? Bueno, ¿ha sido regular? No, no lo que es... sea... Claro. Eh, lo que es los fines de semana, como quien dice, entre semanas se está viendo más la afluencia, los papitos. Primeramente este vienen lo que es las escuelas... Eh, part... Ajá, los útiles escolares, los particulares. Ya que las escuelas fiscales de a poco se están dando este lo que es este, las listas, recién están, como quien dice... Claro, recién les están entregando, habilitando las listas de lo que son las instituciones fiscales. Bueno, más las particulares han venido a cotizar por el tema de que ellos ya fueron, ya les entregaron, ¿Ya les entregaron pues, las entregaron, listas. Claro, fueron prim, los primeros que fueron como quien dice entregando la, lo que son las instituciones. Ellos, ellos fueron, vienen a, a cotizar primero, ¿no? A ver qué, qué, qué les sale más barato. Claro, por el momento este vienen lo que es viene este lo que son los libros, los libros, verdad. Los, de ahí vienen los útiles escolares, pero sí tenemos gracias a Dios una muy buena acogida de los papitos, y sí, se les están llevando. Tienen buenas expectativas que ya a inicios, casi a primeros de mayo, pues esto se llene, ¿no? Como era antes la temporada, ¿se acuerdan? Claro, esperemos, sí, esperemos. Estamos muy muy conscientes de eso, que, que vamos, este año va a ser una temporada como las veces anteriores. ¿De qué se han abastecido ustedes? Porque en, en la virtualidad supongo que no tenían libros, porque, bueno, como comenten un poquito de qué se ha abastecido, qué es lo nuevo que ustedes han tenido que, que abastecerse como Mundo Office debido a que ya se confirmó la presencialidad. Tenemos lo que son este, mochilas, lo que son cartucheras, eh, la venta de útiles escolares, como quien dice, ya viene ya la virtualidad, ya los papitos ya tienen que mandar, como quien dice, a los niños, a las instituciones. Sí, todo abastecido de todo eso, no, especialmente las mochilas, porque ya los niños quieren ir con una mochila nueva y todo eso, ¿no? Bueno, coméntanos un poquito para nuestros amigos internautas que nos están viendo y que, bueno, son papitos, nosotros tenemos algunos papitos, tenemos algunas eh, mamitas que ya, ya están un poco en la expectativa, ya, ya les entregaron los útiles y están un poquito así como queriendo saber cuánto cuál es el valor. Coméntanos un poquito cómo están los valores de los de la lista de útiles actualmente. ya La lista de útiles, lo que es inicial, este como son la mayoría de los iniciales este y primer año son materiales didácticos, es un valor más o menos aproximado de 40 o 45 dólares. No es un precio exacto dependiendo eh, lo que el cliente necesita. sí y ahí la, la, la de los años de, como quien dice, primero a séptimo, más o menos se está yendo en un valor de 25 a 28 dólares, no es no, un precio fijo, porque hay clientes que desean incrementar lo que son esferos, lápices, eh, colores, ¿sí? Entonces, ¿para qué Eso es más o menos, estamos hablando de, de segundo a sexto, séptimo año, más o menos, lo que son en útiles, porque hay unas instituciones particulares este, que les están pidiendo lo que son libros, ¿sí? Sí. La, la lista de útiles ya sube de valor. Ya particulares, claro, ya tendría otro valor. sí. ¿Cuánto más o menos? ¿70, 80? Bueno, la lista, dependiendo de la institución, En unas instituciones sí que se le están yendo unos 60, 70 dólares lo que son particulares. De ellas fiscales sí es menos el rango, por lo que no le piden excesos de, de, como que dice, de materiales, ¿verdad? De materiales de, de, de útiles escolares por acá una mamita también que sale con útiles y también aprovechan comprando las mochilas de pronto también algo adicional es la cartuchera, ¿no? Sí, claro que sí, este año tenemos lo que es la promoción es que por cada compra de listas de útiles escolares le estamos dando este, obsequiando una cartuchera una cartuchera por cada lista y aparte de eso se lleva unos cupones en la cual estamos sorteando eh, dos portátiles, cuatro impresoras y cuatro teléfonos celulares, que aquí tenemos los cupones para los papitos ya estamos haciendo lo que es la entrega de cupones para que participen en un sorteo, ¿sí? Parte de eso llevan este, descuentos en listas escolares y todo. ¿sí? Eh, la lista de útiles de primero a sexto grado sería entre 25 y 40 dólares dependiendo de, de lo sí, que, sí. que le pidan. ¿no? Exactamente, dependiendo de la calidad también de los productos que necesite. Porque eh, acordémonos que un papito de familia no solamente solo tiene un niño, claro. sino que tiene dos, tres y cuatro. Entonces necesita más un poco más la economía, porque digamos que, que en la, lo que es la pandemia nos ha afectado bastante, hay papitos que están a sí mismos por trabajo, sí, hay familias que tienen de tres a cuatro niños y todo eso, sí. Y bueno, también eso tomar en cuenta, ¿no?, que hay a veces eh, dos, tres hijos que van a la escuelita y tienen que hacer un poquito más... un poquito más de fuerza a los papitos, claro, sí se les un mundo le aplicamos, sí, las promociones, le aplicamos también lo que son es descuentos. ¿En particular es un poquito más caro por el tema de los libros? Eh, en particulares, por lo general, sí. Un poquito más se le va en la lista es por lo, los libros. Porque hay instituciones que te piden tres, cuatro libros, hay instituciones que lo que es bachillerato están llevando máximo son ocho, ocho libros. Y ese ya ¿La lista bien? de bachillerato más o menos en cuánto está? El bachillerato más o menos está en unos 45, lo que es en particulares. ¿45, 50, sí? No, particulares. Particulares, los particulares. Eh, no, solo útiles escolares, por lo que le están pidiendo lo que son diccionarios, le piden también lo que es calculadoras científicas, lo que es en instituciones particulares. En instituciones fiscales no, eso no nos están llegando. Recordémonos que las instituciones este, fiscales en los colegios, según cómo van incrementando los alumnos, los profesores, le van pidiendo lo que son los útiles y lo que ellos van a necesitar del 6 de mayo. ¿sí? Exactamente, amiga. Bueno, ahí está sí. la información. Alguna información adicional, Gina, que nos puedas comentar. También? Sí. Que sean todos bienvenidos. Eh, las puertas de Mundo Office eh, quedan nuevamente abiertas para todos los padres de familia que se acerquen con sus listas. Eh, estamos haciendo lo que son cupones, aparte de eso cada, cada por cada compra de listas eh, están llevando lo que es una cartuchera de promoción. Eh, sí. Todos bienvenidos, padres. entonces está. Eh, mucha expectativa aquí en Mundo Office. Ya vemos que se están acercando pues, los papitos. Gracias. El horario de atención que nos cuentes, bueno, que todos el Exactamente. Los horarios de atención de Mundo Office es a partir de 7 este, eh, y media de la mañana a, a las 7 de la noche, 8. Dependiendo cómo estemos en la demanda. Si hay afluencia de papito, obviamente extenderemos un poco más lo que es el horario. Ahí está la información. Entonces, gracias, Gina. Bueno, ahí está la información para todos los papitos que nos están viendo en estos momentos y que ya están eh, un poquito preocupados porque ya inician las clases y tienen que obviamente comprar la lista de útiles. Gracias a todos los papitos, vamos por, vemos por acá también ahí eh, llegan, tenemos tenemos cerca de 300 casi en nuestras dos páginas, 300 conectados casi en nuestras dos páginas de, de Facebook y bueno sé que están muy interesados en conocer pues el precio de los útiles escolares. No estos precios obviamente varían de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene. El, eh, la madre o padre de padre de familia, ¿no? Pueden tener uno, dos, tres nenes que vayan a, a la escuelita o okay. que uno que vaya a bachillerato. Entonces, importante venir a cotizar y a, a hacer, pues, todo esto, el tema del listado. ¿no? Amigos, es la información que tenemos. Vamos, queremos ver si podemos conversar con un papito, a ver cómo está la situación. Sabemos que eh, el tema de, de los útiles escolares para el retorno de, la, de clases presenciales. En la costa, pues, como volver a empezar y ahorita con una economía un poquito más ajustada porque recordemos que el tema de la pandemia eh, puso a muchos eh, en jaque, ¿no? En el, en el, eh, muchos pues se enfermaron, algunos perdieron sus trabajos y están obviamente cotizando los precios, volver a empezar con el tema de los útiles escolares y nuevamente los papitos no pueden empezar de cero, no comprar uniformes, comprar zapatos porque recordemos que las hijas, los niños crecen. Eh, renovar mochila, la lista de útiles, todo esto para las clases presenciales y es lo que se está pidiendo. ¿no? Vemos por acá también lápices de colores. Y bueno, aquí lo que hemos presentado es más o menos un balance de lo que está ofertando pues, Mundo Office Bueno, algunas opciones que también que presenta Mundo Office de marca, algunas opciones de mochila, de cartuchera, de libros, lápices de colores. Y bueno, todo esto, eh, bueno, hacen hacen las, las cotizaciones y si desean, pues compran o si no, pues van a consultar también en otro lugar, ¿no? Amigos, es la información por acá, bueno, vemos algunas personas que están haciendo las compras. Y bueno amigos, esa es la información, tenemos a esta hora ya eh, casi de 300 personas conectadas en nuestras dos plataformas, juntando nuestras dos plataformas, así que sé que es muy importante conocer el precio de las, de las listas de los útiles porque estamos ya a pocos días de iniciar las clases presenciales. Es la información amigos, seguidores del día, gracias por estar conectados, nos vemos en una próxima ocasión.